Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Les saluda Pavel del canal En Insurgencia. Ya hermanos, para todos ustedes tenemos el día de hoy en el canal una primicia, una exclusiva, inédito. Eh, acabamos de nosotros anunciar, gracias al informe y entrevista que ha hecho el canal Ecos Latinos, con uno de sus directores principales, el doctor Víctor Bautista, el abogado Víctor Bautista. Él ha entrevistado al abogado Eduardo Pachas, abogado defensor del presidente José Pedro Castillo Terrones, que también lo hemos visto el día de ayer apelando a la prisión preventiva de 36 meses que le ha dado pues el poder judicial al presidente, por supuesto el liderazgo de una organización criminal y demás. Hermanos. Eh, hemos, repito, hoy 5 de abril del año 2023, siendo ya las 11 de la noche, disculpen la demora, pero nosotros hemos hecho, hemos compartido con ustedes, hemos retransmitido eh, la entrevista que el doctor Víctor Bautista de Ecos Latinos le ha hecho al doctor Eduardo Pachas, no abogado del presidente Castillo, y él ha mencionado de que la ONU ha dado un informe eh, sobre la situación internacional de Pedro Castillo. También recordemos que hace unos días eh, Ricardo Belmo, ¿no? El comunicador Ricardo Belmond, ex exalcalde de Lima del partido Obras, él también mencionaba de que tenía información directa de que era ya este, bastante probable de que eh, los organismos internacionales iban a restituir al presidente Castillo, ¿recuerdan eso, no? Eh, también hemos escuchado al doctor Walter Ayala, eh, un canal de, de los mermeleros que estaba mencionando lo mismo, pero hoy día el doctor Pachas nos ha dado la noticia, nos ha dado la primicia de que es verdad. Ahora bien, eso es lo que ellos han mencionado, han comentado, lo han dicho, y está haciéndose viral en este momento, ¿no? O sea, estos videos ya tienen más de 25.000 mil, ¿no? Este ya tiene más de 30.000 mil. Si contamos lo de TikTok, lo de Facebook, ya se ha hecho público, ¿no? A nivel este, nacional e internacional. Los grupos de poder, la prensa basura, lo oculta, lo calla, lo silencia. Miren, hermanos, nosotros, acá vamos a dar un agradecimiento total, total, total, total por la asesoría, por el esclarecimiento, por el apoyo. A, eh, a don Víctor Bautista, al doctor don Víctor Bautista, ¿no? este, al abogado don Víctor Bautista, eh, por el, el dato que nos ha informado. ¿no? Él, repito, es uno de los que dirige, conduce el canal Ecos Latinos. Entonces, hermanos, él nos ha facilitado el informe. No lo vamos a mostrar todo, no, no lo vamos a mostrar todo, es un informe oficial, pero vamos a mostrar la parte que corresponde eh, al sustento de por qué hoy el abogado defensor de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, ha mencionado de que estaríamos a días de la restitución del presidente. Por lo menos, eso es lo que ha indicado eh, la ONU, ¿no? Como tal, ¿no? El, la organización o el organismo de, competente de la ONU sobre ese tema. Ahora, claro, no. Ahora lo otro es que acá se ejecute el cómo se desarrolla y demás. Eso va a también tener que ver con, mucho con la presión popular que vayamos a hacer nosotros. La lucha, hemos dicho siempre, no solamente es social, no solamente es política, no solamente es cultural, no solamente es ideológica, sino también es jurídica, nacional internacional, en todos los aspectos de la vida. Entonces, por eso, mis hermanos, ya va a depender también de la lucha que se pueda dar. Entonces nosotros, repetimos, tenemos el documento, ya no vamos a poder eh, mostrarlo en su totalidad, no Un, por diferentes temas que nos han recomendado, pero mira, solamente vamos, a, vamos indicando esto, ¿eh? porque esto es primicia, o sea, no lo está sacando... Ningún otro canal, ningún medio mermelero, nadie, nadie, nadie, ningún otro, en ningún otro lado lo vas a encontrar. Así tú ahorita pongas en internet, en Google, ¿no? ah Informe del Pacto Internacional de Derechos Humanos, de la ONU, Pedro Castillo, nada, nada, no hay, no, no lo vas a encontrar. Eso es gracias, repetimos, al trabajo que está haciendo pues el doctor eh, Víctor Bautista, que dirige el canal Alternativo, con miles y miles y miles de suscriptores, un gran canal, está haciendo un gran trabajo, con Latinos. Lo pueden buscar ahora mismo en YouTube, ahí pues para que vean toda la información, todo lo que, lo que realiza. Y para que no haya dudas, ¿no? Aquí está Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Acá tenemos, ¿no? Distrito General, 5 de abril del año 2023, original en español. Entonces aquí el Comité de Derechos Humanos nos va a dar observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Perú. Hermanos, en realidad son 45 puntos que se tocan. Nosotros solamente vamos a hablar de dos de esos puntos. Lo vamos a mostrar con referencias, con datos, vamos a mostrar el documento como tal en referido a esa parte. Pero acá tenemos en exclusiva, a nivel nacional e internacional para todos ustedes, el documento que corrobora lo que ha mencionado el día de hoy el doctor Eduardo Pachas en la entrevista que ha dado a Víctor Bautista de Ecos Latinos. Antes de compartir con ustedes, porque estamos esperando pues, que todos los hermanos posibles se puedan conectar a esta transmisión exclusiva y neta y como primicia, Vamos a compartir brevemente nada más lo que ha mencionado el doctor Eduardo Pacha, porque de repente hay algunos que ni siquiera lo han, lo han, este, lo conocen, ¿no? Entonces, miren, la entrevista dura 20 minutos, eh, toda la entrevista en general, ahí está el gran doctor Víctor Bautista, este es el canal Ecos Latinos, ¿no? Este es el canal Ecos Latinos, ahí pueden ver en los, en la fuente, ¿no? Ponen Ecos Latinos, YouTube, y van a encontrar todo lo, toda la chamba que están haciendo los hermanos de Ecos Latinos. También con el otro director Jaime, ¿no? Ahora bien, este, vamos a, a, a acá ir directamente a lo que ha dicho Eduardo Paches hace un par de horas. Esta es una noticia de hace, hace un par de horas. Y luego te voy a mostrar el documento del cual habla él. Porque él dice, no, ya tenemos la información, tenemos la fuente de que la OEA, ¿no? Que la OEA, ustedes saben que está supeditado la ONU. Ya, de una vez, a nivel internacional, ya ha dado ya la directriz, ha dado la recomendación, ha dado la sentencia, por decirlo de una manera, y tenemos nosotros la sentencia la tenemos y exclusivo se lo vamos a presentar a todos ustedes y les pedimos a cualquiera, ¿no? que esté viendo la transmisión en este momento, ¿no? ningún problema, corte la imagen, ¿no? solamente citen la fuente y háganlo público, háganlo viral, llévenlo a, a todos lados donde se puedan. A los demás canales alternativos también, ¿no? les damos la facultad para que puedan ellos también hacer esto y que todo el pueblo peruano sepa, se entere, conozca, tenga información directa cuál es, ¿ya? ¿Cuál es? Y ojo, a que lo que vamos a mostrar es solamente un informe por decirlo así, este básico, no es un informe como que preliminar, no es un informe ya de ahora porque se viene un informe fuerte, se viene un informe más amplio y se viene incluso una comisión de la, de la misma ONU que va a venir acá, ah directamente repetimos, acá no estamos queriendo vender cebo de culebra, porque ellos pueden decir internacionalmente muchas cosas, pero ojo no acá cómo se va a cumplir, cómo se va a aplicar qué van a hacer los órganos eh, que, que tienen la facultad sobre ese tema, de la restitución de Pedro Castillo estamos cumpliendo con informar todo eso y decimos que nada se conquista de rodillas o nada se conquista suplicando. La lucha tiene que darse en las calles, directamente. Y ojo que ya hay presidentes que le han dado la espalda a Dina Volarte, entre ellos México, presidente de México, entre ellos el presidente de Chile, entre ellos el presidente de Honduras, entre ellos el presidente de Bolivia, entre ellos el presidente de Colombia, entre otros. ¿Ya? Mis hermanos, mis hermanos, primero vamos a, para ubicarnos bien, vamos a escuchar así, porque es, esta parte creo que dura cinco o 6 minutos, del doctor Pachas, y luego que termina el doctor Pachas, yo te muestro la parte, el, el artículo 36-37 del informe de la ONU, en primicia para todos, ahí le toman captura, lo, lo, lo comparten donde fuera para que más o menos se vea de lo que se está hablando. Bueno, a ver, a continuación entonces, breve, ¿eh? cinco minutos acá de, de, la, de, de, de la declaración del doctor Pachas. Instituciones internacionales, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte Interamericana y la ONU. Muy buenas noches, doctor Eduardo Pachas Palacios. Eh, le damos la bienvenida y quisiéramos que nos explique qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas en el ámbito político internacional referente al caso Pedro Castillo Terrones desde Washington. Adelante, doctor Pachas Palacios. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo está? El día de hoy, la ONU ha publicado eh, un extracto y ha señalado que en el tema de la vacancia del 7 de diciembre del 2022, el señor Pedro Castillo Terrones no ha seguido el tema del antejuicio político. Esto es que nunca hubo una moción escrita por 20. Eh, por 23 congresistas, nunca hubo una, un número de moción, nunca pasó esto a la subcomisión del Congreso, nunca se le llamó al presidente Castillo, menos su abogado defensor, y posteriormente no hubo un informe final que se pasó al Pleno, ni tampoco se debatió en el Pleno, ni se votó, y finalmente la ley señalaba que tenía que tener 104 votos, y finalmente solamente tuvo 101 y se le bajó. Entonces, este punto ha sido tomado por la ONU, que es un organismo de tipo político, pero la ONU tenía que tener un informe técnico y jurídico basado en lo que ha realizado las recomendaciones de la OEA. Entonces la OEA le ha informado a la ONU lo que ha pasado en el Perú. El día 7 de diciembre del 2023 Castillo Terrones no tuvo el antejuicio que no hubo una moción escrita, que no hubieron congresistas que firmaron esa moción, que nunca hubo un procedimiento en la subcomisión y menos en la comisión permanente, y que nunca su abogado defensor ni el señor Pedro Castillo Terrones han estado notificados de los hechos y no han tenido derecho a la defensa. Por tanto, la OEA, un, una institución técnico-jurídica, ha elaborado un informe por escrito y se lo ha pasado la ONU. Y el día de hoy la ONU ha sacado un pronunciamiento que en efecto no hay y no ha existido un antejuicio político. Pero esto vino del día 6 de marzo del 2023, donde los comisionados de la ONU, vía Zoom, se entrevistaron con el presidente del Poder Judicial, con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, con el ministro de Justicia, y le pidieron explicaciones y le dijeron al Estado peruano si había persecución política contra Pedro Castillo y si respondían a que su esposa de Pedro Castillo tenía un proceso penal, la hija de Pedro Castillo tenía un proceso penal, y si se había seguido el procedimiento ante la subcomisión del día del 7 de diciembre. ¿Y cuál era el número de moción del día? Entonces, los peruanos, el día 6 de marzo, no contestaron nada al respecto. Contestaron que en 1980 un grupo de terroristas y que habían resarcido, etc. Pero no contestaron lo que había pasado el 6 de marzo del 2023, no contestaron lo que había pasado el 7 de diciembre, no contestaron si hubieron los 104 votos, no contestaron si en la subcomisión había el proceso ante. No lo contestaron. Entonces, ya el 26 de marzo habían sacado otro informe recomendando que si van a procesar a Pedro Castillo, que está en prisión, se haga de acuerdo al debido proceso y se entienda y se siga el procedimiento. Y el día de hoy lo han vuelto a ratificar porque ya tienen un informe de la OEA. Pero al margen de eso, la OEA el día de hoy le ha notificado al Estado peruano que Pedro Castillo no se le ha realizado el antejuicio. Y si no se le ha realizado el antejuicio, ha sido mal vacado y la señora Dina Boluarte ha asumido mal el, la presidencia. Por tanto, el Estado peruano está obligado, porque es parte de la ONU y es parte de la OEA, a seguir el procedimiento y que se haga el antejuicio político y se le ponga al presidente Castillo en el debido proceso el antejuicio político. Si no se ha seguido el antejuicio político no puede existir un proceso de vacancia, por tanto esa figura que se puso por la Corte Suprema peruana y por el juez Checle de que estando en flagrancia el presidente Castillo no tenía el derecho al antejuicio, la ONU y la OEA le han dicho que no, el presidente Castillo si va a ser procesado tiene que seguir el antejuicio político, por tanto todo vendría a foja cero, esto implica que el presidente Castillo regresaría a su puesto como presidente, la señora Dina Boluarte tendría que salir, y tendría que restituirse a su estado anterior. El día de hoy, la OEA ha notificado al Estado peruano, la ONU lo ha publicado, y a más tardar, el domingo o el lunes, se va a publicar el informe jurídico de la OEA. Eh, yo... Por lo que se ha salido el día de hoy de la ONU, que es un tema político, un ente político, estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado en las dos instancias internacionales. El día de hoy de la ONU, que es un tema político, un ente político, estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado en las dos instancias. Ha ganado en las... Estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado en las dos instancias internacionales, tanto en la ONU como en la OEA. En la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 devolviendo al presidente Castillo a su estado anterior. Eso es lo que ha pasado el día de hoy, estimado Víctor. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, Ya, Ya tenemos la declaración del doctor Eduardo Pachas, eso lo ha mencionado hace un par de horas, ya, directamente, ahora lo que vamos a ver y lo que vamos a transmitir en este momento, eh, vamos a decirlo así, ¿no? como primicia en exclusivo, y nuevamente no vamos a cansar de agradecer a don Víctor Bautista de Ecos Latinos, lo siguiente. A ver, hermanos, por favor, por favor, por favor. Número uno, este informe que ha sacado la, la Organización de Naciones Unidas, que tiene como título Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, CCPR, ¿no? Barra C, Barra PRE, Barra CO, Barra 6, Distrito General 5 de abril, justamente hoy del 2023. Acá dice lo siguiente: el inicio, ¿no? Eh, comité de Derechos Humanos, observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Perú. Uno, El comité examinó el sexto informe periódico del Perú en sus sesiones 3964, 3966 y 3968 celebrada los días tres, siete, tres, seis y siete de marzo del 2023 en formato híbrido. En su tres sesión, celebrada el 20 de marzo del dos el comité aprobó las presentes observaciones finales. Ojo hermanos, es un documento amplio y habla de diferentes puntos de violación de derechos humanos en el Perú. Así que solamente vamos a referirnos al artículo 36 y 37 Es exclusivo ahora, ¿ah? Introducción, miren, solamente para leer general, y luego pasamos al artículo 36 y 37, por la cual todos están acá en el, en el, en el programa. Dice lo siguiente, ¿no? El comité agradece al Estado. Un momentito, ahora vamos a, a agrandar esto. ya que está. Pueden tomarle foto, hermanos, tomarle captura, y no hay ningún problema, para que lo puedan compartir. ¿da? No hay ningún problema, hermanos, en ese aspecto. Estamos para socializar y colectivizar la información. Hasta ahí, lo máximo que se puede agrandar. A ver, introducciones el comité: agradece al Estado, parte que haya aceptado el procedimiento simplificado de presentación de informes y haya presentado su sexto informe periódico en respuesta ¿no? a la lista de cuestiones previas a la presentación de informes preparada en el marco de ese procedimiento. Expresa su reconocimiento por la oportunidad de renovar su diálogo constructivo con la delegación de alto nivel del Estado, parte, o sea, de Perú. Sobre las medidas adoptadas durante el periodo examinado para aplicar. miren lo que dice? Para aplicar las disposiciones del pacto. El, el, Estado, el Estado parte, que el, es el Perú, tiene que aplicar las disposiciones del pacto. ¿no? El, claro, sino que se tengan las consecuencias y sanciones internacionales. ¿no? El comité agradece al Estado parte las respuestas presentadas oralmente por la delegación y la información complementaria presentada por escrito. Recuerden ustedes que vino una comisión de la OEA, bla, bla, bla? Esa comisión ha presentado a la ONU. Pues la ONU está por encima. Y la ONU ya dio su resolución, ¿no? De derechos humanos. Ahora vamos a ir, repito, no podemos presentar más tampoco, ya nos han asesorado también sobre ese tema. Vamos a ir directamente a los artículos en cuestión, donde se habla eh, directamente sobre el tema de la restitución y demás, ¿no? De Pedro Castillo. Entonces, son el artículo 36, 37, específicamente. Acá está. A ver si lo pueden visualizar. Vamos a achicar un poco esto. Ya, creo que ahí está preciso, perfecto. Bueno, son diversos artículos que habla de todo tipo de temas, ¿ah? ¿eh? Todo tipo de temas, está hablando acá migrantes, ¿no? Asilo, un montón de temas. Pero específicamente lo que nos incumbe, lo que está hablando el doctor Pachas, pero lo que hemos venido es lo siguiente. Atento, atento, atento, por favor, por favor. A ver, artículo, eso es lo de hoy, ¿ah? ¿eh? Artículo 36, dice así. Derecho, o sea, todo este, este fragmento se llama derecho a participar en los asuntos públicos, ya un juicio imparcial. Se está pronunciando sobre el presidente Castillo específicamente. Artículo 36. El comité, ¿no? el comité de la ONU, se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde los acontecimientos del 7 de diciembre del 2022. Ya está, ahí estamos. No está preocupado por lo que está pasando que provocaron, mira, miren a que provocaron el relevo en la presidencia de la república. Ya todo lo que pasó el 7 de diciembre, cortamos a ver qué cosa es para la ONU lo que pasó, ha, ha provocado que se revele, que se releve, perdón, al presidente Castillo. Con el consiguiente clima de polarización que vive el país y del que son reflejo las manifestaciones a las que se ha aludido en párrafos anteriores. en concreto. El comité, al comité, al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto. Ya te lo dijo todo, artículo 2, 9, 14 y 25. Ahora vamos a ver a qué se refiere, pero escuchen lo que dice acá claramente. ¿eh? En concreto, al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no dice, no dice acá que tal vez que podría, no. Acá te dice una afirmación directa. Te dice que al comité le preocupa que no se hayan respetado los derechos derivados del pacto. Es decir, la ONU asume que no se han derivado, que no se han respetado, perdón, los derechos del pacto al cual al Perú pertenece. Estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual. Don Ricardo Belmont habló hace unos días, del cual Walter Allá Ayala, abogado de Pedro Castillo, habló hace unos días y del cual el día de hoy nos ha informado ya directamente, de manera oficial, el abogado Eduardo Pachas. ¿no? Entonces, la ONU, ya que está el documento, está reconociendo que en el Perú ¿ah? el relevo del presidente Castillo se ha realizado sin respetar los derechos que el Perú tiene firmado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y ahora bien, tú dirás pero Pablo, exactamente qué dice ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ¿no? Al cual el Perú está adscrito como tal. ¿Qué números, ¿De qué números está hablando? Vamos a acordar, 2, 9, 14 y 25. ¿Ya? Vamos a ir, porque acá estamos con todo, son dos puntos ¿a? que hable Pedro Castillo. Artículo 36 y artículo 37. Y vamos en el primero. En el primero dice, hermano, disculpen que si estoy, yo, yo no soy abogado He tenido que estar conversando con diferentes hermanos, doctores en esta materia. Hemos escuchado como cinco veces lo que ha dicho el doctor Pachas. Hemos consultado con el doctor Víctor Bautista. Y ahora por eso recién estamos haciendo el programa a esta hora. Lo hemos podido hacer hace como dos horas. Entonces el punto es, artículo 36 en concreto dice, el comité está preocupado por todo lo que está pasando en el país, por todas las protestas, por todo lo que sucede, pero principalmente el comité dice que a Pedro Castillo se lo ha relevado, sin respetar los derechos. Ya, ¿de qué derechos habla? Ahora vamos a ir a los derechos. Dos, 9, 14 y 25, 4, ¿no? Dos, nueve, 14 y 25, este, este documento, el Perú está adscrito, el Perú lo ha firmado, el Perú es miembro, el Perú es parte, el Estado peruano pertenece a esto. O sea, tú no te puedes venir a pasar por encima de ello, claro, lo puedes hacer, No, pero luego pues, no te quedes que si te, si te bloquean, no, si te hacen este embargo o lo que fuera. Ya tú asumes la responsabilidad, ¿no? Ya, artículo te dije, ya, vamos al 2. ¿Qué dice el artículo número 2? Y acá está netamente hablando el presidente de la república, ojo, ¿eh? que lo han revelado, dicen ellos, sin respetar esto, sin respetar esto, te dice, a ver, ¿qué dice? Artículo 2. Uno, cada uno de los estados partes, el Perú, en el presente pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición social. Ya listo. Dos, el artículo dos, estamos hablando de sus incisos. Dos, cada estado parte del Perú se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. O sea, todos tienen que obedecer. Y si es que no está en su constitución, esto tienen que ponerlo, pues no tal cual, este, explicitarlo. Número tres, cada uno de los estados partes del Perú, en el presente pacto, ah, que está, papá, esto es, este es el punto, mira, el Perú, ¿a qué se, a qué se ha comprometido? ¿A qué se ha comprometido el Perú? Eh, por eso, pues, que Allo no le respalda, pues por eso es que Boris no respalda, por eso es que, que, que Petro tampoco respalda, entre otras organizaciones. Mira lo que dice, ¿eh? toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados, Pedro Castillo podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. O sea, a pesar de que venga una fiscal de la nación que no tiene ni tesis, ¿no? a pesar de que venga un congreso vende patria con más del 95% de aprobación y a pesar de que estas instituciones vendidas a los grupos de poder impongan ellos, por encima de los derechos que han firmado, queda en la nada. Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados, podrán interponer un recurso efectivo. En el Perú, a Pedro Castillo lo han encerrado, lo han secuestrado sin antejuicio. Hay toda una serie de procedimientos para que un presidente sea vacado. Por eso, pues, que la vacancia de Bebizcarra fue una vacancia constitucional, que fue legítima y e legítima es otra cosa. La asunción de Merino como presidente de la república, todos sabemos que fue pacto, todos sabemos que fue porque se unió pues, a esos sectores, fue pues, también constitucional. Y la renuncia de Merino no fue pues porque, había una, porque algo en la constitución estaba mal, no fue por presión popular. Si sí, una cosa es legítimo y una cosa es legal, lo legal es lo que está en las leyes. Lo legítimo en este caso es la voluntad popular. En este caso, Pedro Castillo no es ni legítimo ni legal. ni Ninguno de los dos lados por ese, por ese asunto va, va así. ¿ya? Ahora. La autoridad competente, ojo, la autoridad competente, o sea, acá sería el ministerio público y demás, ¿no? Judicial, administrativa o legislativa, el caso el Congreso o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidir, decidirá sobre los derechos de toda persona que indemniga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial. ¿Qué te quiere decir esto? Que la ONU, y eso es que, que quede claro, la ONU no puede venir acá al Perú e imponer. O sea, la ONU puede dictaminar y decirle, oye, mira, estamos planteándote que hagas esto, pero si ya no lo hace el propio Estado, ahí estaríamos entrando a problemas internacionales. Es decir, la, la ONU sabe que ellos no, pues, no mandan, no, no tienen soberanía dentro del país, pero como el pro está adscrito a este conjunto de derechos y la ONU te dice, oye, ¿sabes qué? Lo que has hecho está mal, no has respetado, así que restituye al presidente. A ver qué se niegue, pues. No a ver qué se niegue estos. A ver otro, C las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. La gran pregunta es, según lo que hemos leído, ustedes mismos, ¿procede o no procede la, la defensa que está haciendo la defensa del presidente Castillo? O sea, la ONU, con lo que estamos leyendo, ¿qué ha dicho? No, a Pedro Castillo se lo ha este vacado correctamente. ¿no? Eso no ha dicho la ONU, pues. La ONU está diciendo que se lo ha relevado, y que sí me está generando un conflicto social, polarización, de man sin respetar los derechos de Pedro Castillo. Ya, eso no le está diciendo Pavel Yachay, no le está diciendo Inti Noticias, no le está diciendo este, Timoteo Cutipa, no le está diciendo Víctor Bautista, no le está diciendo Luz Basalar, Zair Aria, no. Ya no le está diciendo Jennifer Paredes, pues, tampoco le está diciendo Corochato, o no le está diciendo el mismo doctor Eduardo Pachas, lo está diciendo la ONU. Ahí está, directo. Directo, y eso es el primer artículo, dijimos que habían cuatro, cuatro artículos, cuatro artículos de este pacto que ha violado, que ha violado el Estado peruano, según la ONU, no estamos hablando porque la ONU es de izquierda, que la ONU es del pueblo, no, pues hermanos, estamos hablando de una instancia internacional que incluso está dirigido por Estados Unidos, pero hay que hablar las cosas como son, ¿dónde está la sede de la ONU? Nueva York, ¿dónde está la sede de la OEDA? Washington, ah, pues, ahora, ¿cuál es el otro artículo? El artículo 9. Ya, esto es nuevamente, acá está, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya, artículo 9, vamos al artículo 9. Hermanos, compartan, compartan, de verdad yo estoy que me quedo sin voz, con todo este calor que estamos acá en Lima, peor aún que los que estamos en Lima Norte. Ya saben también, cualquier apoyo hermanos, acá tienes la cuenta en Yape, todo contribuye, todo sirve para salir adelante. Nosotros no dependemos ni del Estado, ni ninguna empresa. La línea que tenemos nosotros es la línea popular, así que para que este canal siga adelante, Dependemos de tu, de tu apoyo directo, hermanos. Nos autogestionamos con el aporte que das. Artículo 9. Artículo 9. Según la ONU, en el documento que te estoy leyendo, que recién vamos al punto 36, vamos a ver también el punto 37. ¿verdad? Este es el documento del cual habla Pachas, el documento que, que ha hablado Belmond y otros más. Dicen que se ha violado el artículo 2. Yo te expliqué por qué. Ahora vamos al artículo 9. A ver. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria, o sea, prisión injusta, no sea prisión de facto. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento de esta ley. Ahí está el asunto. A Pedro Castillo se le han bajado sin tener las firmas, sin un antejuicio, sin el haber ido al Congreso, sin haber votado por su vaca No, no, no. El Congreso ha hecho lo que le gana Y es más, se necesitaban ¿cuántos votos? 104. ¿Y cuánto se logró obtener junto con los votos de Sigri Basá, de Chabelita y gente de Perú Libre? 101 votos. 101 votos cuando se necesitaba 104. Por todos lados, disculpen hermanos, disculpen, pero la jodieron en el Congreso. No lo hicieron como debió hacerse. Pensaron que ya lo tenían todo planificado, que ya sí, ahora tenemos a Boluarte, tenemos a la gente de izquierda, tenemos a todos, tenemos la televisión, la prensa, basura, los, los periódicos, cochicha, tenemos al fujimorismo, tenemos al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, tenemos todo, a la Junta Nacional, tenemos todo para abacarlo a Pedro Castillo, a este serrano, a este cholo que ha venido acá a contaminar y ha querido no bajarse el pantalón como lo hizo Yanda, como lo hizo Toledo, como lo hizo... Este PPK y demás, no firmando la hoja de ruta como Oyente y demás. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para la elección? Entonces, han hecho todo mal, hermanos. Tan pues así que han hecho todo mal que hasta la propia ONU que está al el servicio de las grandes corporaciones transnacionales y demás, tiene que sacar este documento y decir oye, ya pues no. No lo han hecho como ha debido ser. Han violado los derechos de Pedro Castillo. Punto, inciso 2 del artículo 9. Toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. ¿Por qué le acusan rebelión? Punto clave para la rebelión. A ver, pregunta hasta para mí, ¿no? Como, para, como, como manzanitas, hermanos. Para que haya homicidio, lo mínimo que es que alguien haya muerto ¿no? y que haya cadáver. Lo mínimo, o sea, ya tú dices, ha habido homicidio, bacán. El cadáver, acá, listo. Ahí ya podemos investigar. Que puede ser fragante, lo que tú quieras. Pero mire, te tengo un cadáver. ¿Sabes lo que es para rebelión? Que se alce en armas. Que se alce en armas. Dos. Conspiración. Dos o tres o cuatro o más. Dos o más que se hayan unido previamente para pactar cómo ir contra el orden constitucional. Ya pues. Ninguno de los dos. Ninguno de los No hay cómo. No hay forma. Por eso que ahora le están poniendo 36 meses por otro tema ya. No, que sí, que tú eres líder de una organización criminal, que tú has recibido dinero, que lavado de activos, tráfico de influencias. Y muestra López imbécil, como diría Alan García. Hasta el día de hoy, con Pedro Castillo encerrado y con todo el poder total que han usurpado ellos, no pueden mostrar ni una prueba. De Dina Bolorte ya salieron audio, video. Dina Bolorte lo ha negado. Chimabucuro, Marixa Sánchez. Nada. Y después no hay nada salía de hoy. Samir Villaverde. Yo tengo el audio, tengo el video. Cariño López, ¿dónde está? No hay nada. Nada, hasta el día de hoy. Ahí está, pues, hermanos. Ahí está. Es, lo, estos son los últimos días de volarte. ¿eh? Directamente, hermanos. A ver, miren lo que dice acá. Tres. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho. Miren lo que dice la ONU. Y miren este, lo que dice la ONU es una carta al cual el Perú se ha escrito, o sea, Perú ha aceptado esto, ¿Cómo como que un contrato, pero a nivel internacional, pues, ¿no? Y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Que, que se demuestre, que Pedro se salzó en armas y que se juntó con cinco, seis o más, o dos, para ir contra la constitucionalidad en el Perú. ¿Dónde? La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas. Acá está el punto, hermanos, ¿eh? te lo voy a leer a ti, ¿ah? ¿eh? Ahí está. Palmas combativas, hermanos. Y gracias por, por el apoyo que están dando acá al canal. La prisión preventiva. A ver, un gran aporte al hermano Hernán Pillaca por el Yape. Wilmer Rojas, hermano también un gran saludo, un gran abrazo. Y Osmar Pérez. Gracias, gracias por el aporte. Ya, vamos a este punto. Miren, la prisión preventiva, ¿no? Que es encerrarte porque supuestamente te puedes escapar. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo. El tema está, que la ONU ya lo dijo y acá lo han estado luchando internacionalmente también, es más, el mismo Petro, el mismo AMLO, hace unos días ha dicho, sí, a mí ya me informó Guido Crochat, y lo que me informa pues es que Castillo está... Lo han detenido políticamente, es un preso político. O sea, todos todo los procedimientos están mal de Pedro Castillo. ¿Qué carajos en la cárcel? ¿Qué ha encerrado? ¿Qué corresponde entonces? Que se anule, porque está mal, porque no va, porque se han violado sus derechos, porque no se han respetado ni siquiera los pactos internacionales. Entonces queda nulo todo lo que ha pasado y Pedro Castillo tiene que estar nuevamente en el sillón presidencial. Ya de ahí en adelante que el Congreso quiera fregar como le dé la gana constitucionalmente. Y Castillo también puede cerrar el Congreso constitucionalmente. Pero hay algo que está más allá del Castillo y todo eso. Nosotros somos 33 millones y ya nos ha demostrado claramente qué es la derecha, qué son los grupos de poder y cómo funcionan y a quién sirven. Punto cuatro. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir a un tribunal a fin de que éste decida la brevedad posible no su legalidad y ordene su libertad si su prisión fuera ilegal, como lo es en este caso. Cinco, toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a tener reparación. Así que no solamente tienen que restituirlo a Pedro Castillo, sino que darle la reparación por todo el daño psicológico, mental, de salud, social, familiar, laboral y aparte moral y ético que le están haciendo. Por, y a todo el pueblo peruano en general y principalmente al pueblo peruano que está en las calles ¿eh? en esta lucha. Otro artículo, ¿qué más, qué más ha violado este gobierno usurpador, dictatorial, genocida de volverte? Artículo 14. A ver. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. ¿Ah? ¿Está bien? Igualdad de derechos, ¿no? Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías, ¿ya? Listo. Por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley en la, subsa, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos o obligaciones de carácter civil. La prensa. Hermanos leyendo mucho. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público, seguridad nacional, una sociedad democrática, o cuando lo exige el interés de la vida privada de las partes, ¿no? O en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal. Cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contención será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad, bueno, es un caso de menores de edad. Otro. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se... Pre... <risa> Aquí está, pues. Hermanos, ahí está. Miren esto. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Castillo era culpable de ser descendero sendero del MRTA, de ser chavista. Castillo era culpable de que te iba a quitar tu casa, te iba a expropiar tu canal de televisión. Castillo era culpable de que iba a someterte a una dictadura, de que iba a sacar las fuerzas armadas, de que iba a confiscar tu terreno, de que iba a conf confiscar tu tiendita, de que te iba a quitar tu mercadería. Castillo era culpable de todo. Nunca reconocieron que era presidente de la República del Perú. Y ahora están felices, la prensa basura. Felices. ¿Y qué dice acá? Este documento que ha sido firmado por el propio Estado peruano, Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Hermanos, hermanos, la pregunta es, ahora, ahora, ahora la pregunta, la pregunta. Ya se demostró que Castillo ha hecho una rebelión, ya se demostró que Castillo se alzó, se alzó en armas o se unió a una parte del ejército o incluso ya a los Fujimori o Alan García. Castillo tenía su grupo de aniquilamiento, su grupo paramilitar. Porque la rebelión, porque a Castillo lo acusan de dos temas, rebelión y conspiración. Repito, ¿ya se comprobó? Entonces, ¿qué hace en la cárcel hasta ahorita? Está desde el 7 de diciembre detenido. Desde el 7 de diciembre está detenido. Estamos 5 de abril. 31 años se cumple hoy de la, del autogolpe estado Fujimori con matanza, con, con tanques, ¿no? Con, con toma de, del tribunal, del congreso y todo. Hoy, hoy, hoy, ahora. ¿Ya se comprobó que Castillo se, se alzó en armas? Ya ¿Y se puede comprobar? Alguien va a poder comprobar, alguien, quien sea, el mejor jurista, ya, el mejor defensor neoliberal, el, la, la inminencia, el intelectual, el, el, el doctor de doctores, el PhD, el que tiene 100 doctorados, va a poder demostrar que Castillo ejecutó un acto de rebelión con alzamiento armado en el Perú. ¿Ya, no me vas a, ya, Entonces, ¿qué hace en la cárcel? ¿Qué hace en la cárcel, Pedro Castillo? Ya, hermanos. Digamos que ya, ti no, para ti Castillo hizo mal, no no no estás de acuerdo, para ti Castillo, era lo que tú quieras, lo que, lo que te dé la gana. Te pregunto, acá dice claramente, ah, ahí está, y eso lo afirmó el Estado, que está? mira Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley. ¿Ya se demostró? O sea, ¿cuánto tiempo más tiene que estar para que alguien pueda mostrar que Castillo se en armas? ¿Cuándo? Que lo acusen de lo que sea, pero no le vas a usar de conspiración, de rebelión o conspiración. Pues. Tres durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y de forma detallada de la naturaleza y causas de la detención a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con su o un defensor de su elección a ver a ser juzgado sin dilaciones indebidas, Hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de elección. A ser informada si no tuviera defensor, ¿no? Eso ya, bueno, que tenga derecho a abogado. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones de los testigos de cargo. A ser asistido gratuitamente por un intérprete, a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo. En el procedimiento aplicable a los menores, bueno, son menores de edad, toda persona declarada culpable, declarada culpable de un delito, tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme lo prescrito por ley. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido, descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión, de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena, eso es importante, este punto es importante porque esto es lo que está pasando con Pedro Castillo. Ojo, ojo, ojo, ojo hermanos, atención, atención, atención, este punto es importante, por favor, por favor, este punto, en concreto, en concreto. A ver, dice lo siguiente, cuando una sentencia condenatoria firme haya sido revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá de ser indemnizada conforme a ley, a menos que se demuestre que él es imputable en todo o parte de ese, de ese acto, ¿no? siete Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto. Por una sentencia firme, bueno, o sea, no se puede condenar a una persona dos veces. ¿Algo más? nos falta uno o no? Ya, el artículo 25. Artículo 25, artículo 25. Uf, sin, sin garganta. A ver, todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2. Nacionalidad, no que hemos visto... Este, en condición económica, género, ¿no? Edad y demás, sin restricciones a los siguientes derechos. Miren a ¿ah? participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión y voluntad de electores y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. ¿Ah? En ese caso. Ahora bien, y volviendo a este documento, que los estamos haciendo público en inédito en primicia a nivel mundial. Este documento del cual habla el doctor Pachas el día de hoy y del cual está pues, basándose incluso hasta Ricardo Belmo, que estamos mostrándolo a la opinión pública. Para los que recién ingresan, este es el documento, hermanos, al cual nos referimos y el cual estamos leyendo para todos ustedes, e inéditamente, ¿no? en exclusiva, y también recomendamos que lo puedan reproducir, que lo puedan ¿no? La prensa basura en este momento ¿de qué está hablando? ¿de, de que Crisal ha jugado? ¿de que ha perdido? No sé ¿de, ¿de qué está hablando? Menos de esto miren, ¿eh? a ver ya Iguasi, gracias al hermano Víctor Bautista de Ecos Latinos tenemos este documento en primicia en exclusiva que es una resolución de la ONU directamente al Estado peruano son dos artículos de los que se habla de Pedro Castillo Artículo 36. Por eso estamos leyendo los artículos del Pacto que ya se ha comentado. Voy a volverlo a leer este punto y dice lo siguiente: El Comité de la ONU se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde el 7 de diciembre de 2022, que provocaron el relevo en la Presidencia de la República con el consiguiente clima de polarización que vive el país y del que son reflejo las manifestaciones de las que se ha hablado ¿no? en el documento. En concreto. Y acá viene el punto. En concreto, el comité, al comité de la ONU, le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto. En otras palabras, para la ONU, en el Perú se han violado todos los derechos del presidente José Pedro Castillo Terrones. Así que por lo tanto, y según lo que hemos leído en el artículo 2, 9, 14 y 25, ¿ah? del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es nulo lo que está pasando con el presidente Castillo. Vamos a leer el último punto que es el artículo 37 de este documento de informe que lo tenemos en primicia para todos ustedes, pero antes de leerlo, para que se pueda dar eh, corroborar todo ello hermanos, vamos a, a escuchar esta partecita que menciona hoy el doctor Eduardo Pachas en la entrevista magistral y directa que le hace el doctor Víctor Bautista, que también pues es abogado, ¿no? Peruano, que también está buscando siempre contribuir a la información jurídica, académica en el Perú. Que el presidente Castillo lo va caro. Lo de la ONU. Y... Ojo, ojo con esto. Y luego pasamos al punto 36, 37. Y cerramos la transmisión. Porque Hoy hemos queríamos cumplir con ustedes en hacer esto público. Ningún medio lo tiene ni medio hegemónicos ¿no? Y si lo tienen, tienen miedo de publicarlo, porque saben que tienen las horas contadas. Escuchen, por favor. Y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la muerte de más de 60 compatriotas peruanos. En efecto, porque esa es la consecuencia que el presidente Castillo lo va caro, de forma ilegal. El, el presidente Castillo... El día 7 de diciembre no se obtuvo los 104 votos, no sino un antejuicio político y el país se levantó, especialmente hasta el día de hoy, uno sigue levantado y sigue en pie de lucha, Ayacucho también, Arequipa en el mismo modo y varios lugares aquí en Lima también, entonces ha habido una represión de 60, 70 muertos que es la consecuencia y también ha habido desaparecidos y detenidos que han muerto en los hospitales. Por tanto, este tema que a la OEA le preocupa mucho y ha hecho un informe jurídico que ya está notificado al Estado peruano y que está a favor de Pedro Castillo y que acá la OEA va a seguir paso a paso si se llegó a cabo el debido proceso en rigor, el antejuicio. Y acá no le van a decir a la OEA en caso de flagrancia no se va a aplicar el antejuicio. Acá se le tiene que decir, flagrancia o delito clandestino, igual tiene que aplicarse el antejuicio, y tiene que darse los 104 votos, y tiene que darse el derecho a la defensa y el derecho a la réplica. Por tanto, la OEA va a estar siguiendo y monitoreando paso a paso que se haga el procedimiento que el debido proceso lo hace. Si no se sigue, el Estado peruano Va a ser demandado porque esta es una recomendación de la comisión y la comisión trae expertos para que sus recomendaciones se sigan paso a paso y luego. De que no se haga eso, el Estado peruano pasa a la corte y la corte ya ordena y ordena y pasa una multa y va a responsabilizar penalmente tanto al gobierno que lo ha sacado al Congreso como a los jueces que han dicho que esto eh, era un tema de flagrancia o que este era un tema del delito clandestino que no aparece ni en el artículo 99 ni 100 y menos en el artículo 89A del reglamento del Congreso. Entonces, ya el Estado peruano ha sido notificado y yo estoy en condiciones de decir que el señor Pedro Castillo en la ONU y en la OEA le han dado la razón y que el Estado peruano ha sido notificado con resoluciones a favor del presidente Pedro Castillo Terror. El día de hoy. Bien, ya el abogado ha explicado netamente cómo es este tema internacional. Acá hay preguntas, yo también me hago la misma pregunta, repito, nosotros, yo no soy acá abogado ni, ni pretendo serlo ni nada por el estilo. Estamos dando los alcances con base en las preguntas que hemos hecho a diversos doctores en estas horas, en estas últimas horas. Y es lo siguiente: nosotros habíamos dicho que a nivel nacional no se puede hacer nada con lo que ya se ha apelado acá, acá a nivel nacional. Ya sabemos igual para quién juega la justicia. Todo el sistema putrefacto de justicia que hay en el Perú, ¿no? Donde salen narcotraficantes, violadores, corruptos y demás. A lo que dice Heidi, y es importantísimo, es, el, es lo siguiente. ¿Y harán caso? Depende de nosotros. ¿Ustedes creen que la ONU, de buenas a primeras, de la nada, se ha preocupado de Pedro Castillo y ha sacado ese documento? La misma ONU acaba de poner, ha contextualizado. ¿Por qué la ONU está, está en su informe, el informe que ha hecho el Comité de Derechos Humanos de la ONU, hoy 5 de abril, estamos mostrando la fecha y demás, documento oficial y formal, estamos sacando en vivo hoy, en este momento. ¿Por qué la ONU dice, este, han violado los derechos de Pedro Castillo? ¿Por qué dice eso este, la ONU? Porque lo contextualiza y dice, de, está sucediendo en el Perú una polarización Protestas sociales, hay una lucha en todo el, a nivel nacional, se están violando derechos humanos. Eso es lo que ha dicho. Y es porque no se han respetado los derechos que el Estado peruano ha firmado o sea, se ha adscrito en lo que es ¿no? el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso lo podemos ver en Internet, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, aquel doctor Pacha está diciendo: ya, si es que no pasa eso que el estado no, lo que, lo que ustedes quieran ahora el punto es depende de nosotros si no salimos, si no protestamos si, miren, para empezar, si esto no lo sabe todo el Perú, estamos hablando de más pues o sea, depende también de que hayan más peruanos, más prensa alternativa más prensa ciudadana, que lo compartan así, a todo, todo el Perú que sepa esto que ya la misma ONU ha sido la que ha publicado el día de hoy, 5 de abril, y para los que quieren, este miren, hermanos, bueno, no lo van a encontrar ahora en internet, porque ese es un documento que nos han pasado por interno, o sea, no está, nosotros tenemos también que que no está, aquí está, pero para que más o menos vean, Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí está, eh, 5 de abril, ¿no?, 2023, ¿quién lo hace? El Comité de Derechos Humanos, ¿no?, observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Perú, tiene más de 45 artículos, y uno de esos, dos de esos artículos hablan justamente hoy, ¿no? que Ese hecho público, por eso Pachas ha salido a hablar en el, en el canal Ecos Latinos, de dos artículos. Ya hemos dicho uno de ellos, el 36. Ahora vamos al artículo 37. ¿Qué dice el artículo 37? A ver acá. A ver, esto ya es. A ver, a ver, a ver, un momentito, un momentito. Ah, que están. Ahora, ¿qué dice el artículo 37? Porque son, son dos artículos que habla específicamente de Pedro Castillo. En el primero dice que se han violado los derechos para relevar a Pedro Castillo para vacarlo. ¿Y dónde está acá? Dice, ¿no? miren, acá dice, al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos, o sea, de la, del relevo de la vacancia, no se hayan respetado los derechos derivados del pacto, ¿no? Y hemos leído el artículo 2, 9, 14 y 25 del pacto internacional. Ahora, 37, el Estado parte, o sea, el Estado, el Perú, que es Estado parte de estos derechos, no, de este pacto, perdón. ¿Qué debe hacer el Estado? A ver, vamos a ver. ¿Qué deba hacer el Estado? Es como si la ONU, como decía Belmo, ¿no? La ONU le da, pues, ahí una sanción a la selección peruana de fútbol. La selección, si quiere, eh, la federación, si quiere, no hace caso. Pues ya, pues, se tiene que tener las consecuencias internacionales, ¿no? Ya, ¿Qué, ¿qué tiene que hacer el Perú? Aquí está. A y B. Vamos a agrandar esto. A y B ahí. Esto tiene que hacer el Estado, según la ONU, ¿no? Pero, claro, como ya han dicho, pero, pa, ¿qué, ¿qué van a hacer estos desgraciados? Estamos nosotros. Ya, puedes tomarle captura. No hay ningún problema. Y públiquenlo. Públiquenlo, públiquenlo. A ver. A ver, a ver, a ver. Dice lo siguiente. El Estado peruano debe a velar o cuidar o proteger porque el proceso de vacancia presidencial siempre se lleva a cabo de plena conformidad con los principios básicos del proceso y juicio justo y con pleno respeto del artículo 25 del pacto social. El artículo 25 ya lo leí, ya, ya leí, lo pueden ahí buscar también, no que dice que todos, nadie puede ser discriminado, tiene que respetar el debido proceso y que si se viola algún derecho, entonces, eh, el, digamos, acá Pedro Castillo puede acudir al pacto este y el Estado peruano tiene que obedecer. Eso es lo que dicen, ¿no? Claro. A ver, ¿qué más? Si ello fuera necesario, mediante la correspondiente reforma legislativa, incluso constitucional, de forma que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes en los diversos, en los diversos poderes del Estado. Ya te lo he dicho claramente acá, con este punto. ¿eh? El Estado peruano tiene que velar por el proceso, por el, porque el proceso de vacancia Ah, porque para ellos la vacancia no está, está mal, está mal, se han violado todos los derechos. Entonces, si tiene que haber una vacancia contra el presidente, esta tiene que llevarse a cabo de plena conformidad con los principios básicos del video proceso y juicio justo. Es decir, con todo lo de la ley, pues, ¿no? Como Dios manda, como dicen ellos, ¿no? Dios patria y ley, dicen. Y con pleno respeto del artículo 25 del pacto. O sea, no se puede violar los derechos. ¿no? Si ello fuera necesario mediante la correspondiente reforma legal. Es más, si la han fregado, cambien la ley. Pues. A una reforma constitucional, legal, porque tiene que tener garantías el, el presidente. Y por último, b el Estado peruano tiene que garantizar, o sea, asegurar que el proceso penal seguido contra Pedro Castillo, actualmente en prisión provisional, se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo, porque para la ONU no hay juicio justo tal como se reconocen en el artículo 14 del pacto, que también ya lo hemos leído. Entonces, esto es lo que plantea no este, la ONU, ha sacado el documento hoy, ¿no? ¿Ah? Entonces, eso es pues importante, necesario, que tengamos que saber y que ahora pues estamos, como ya lo han leído por ahí, directamente con apoyo internacional. Hay respaldo hasta legal. Ahora, si tú me pagues, pero a ver, a ver, a ver, Último, vuélveme a leer, por favor, el artículo, el artículo que acá mencionan, que es el 14. ¿Qué dice el artículo 14? que es el artículo 14, es el artículo más amplio. Esto dice el artículo 14, de este pacto que Perú está escrito, ¿no? A ver, dice esto. Eh, a ver, acá, ya. Toda persona acusada de un delito tiene derecho, esto, a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley. Tiene, tiene que tener garantías mínimas para llevar el derecho, el, el proceso, ¿no? El, en el procedimiento aplicable a los menores de edad, cuando una sentencia condenatoria firme haya sido revocada, tiene que ser indemnizado la persona a la cual se perjudica. Entonces, Ricardo Belmo, que no es un novato, no es un neófito, no es alguien que emocionalmente habla, Ricardo Belmo yo lo había mencionado, y ahora asumimos que Ricardo Belmo, no estamos diciendo que lo tenía, pero es muy probable que ya tenía el documento que estamos leyendo nosotros. No por los contactos que yo tengo, y también sabemos pues que Anlo ya lo sabe, ¿no? entre otros, se ha podido llegar a esto. Para terminar, hermanos, ¿ah? solamente quiero compartirles la parte final ya de lo que dice el abogado Pachas, para que él, con palabras técnico-jurídicas, Muestra el Perú porque él no se va a mandar a hablar solo de la nada, ¿no? O sea, recuerden que Eduardo Pachas está trabajando junto con Wilfredo Robles, gran saludo, con Zaffaroni, con Guido Crocchato y todo el equipo legal, incluyendo a la doctora Indira, que también la tuvimos en el programa, y demás hermanos, junto incluso con el congresista Pasión Dávila, ¿no? Con Walter Ayala, también con todo el equipo, ¿no? Que está ahí haciendo, y otros hermanos más que están como asesores y demás, ¿no? Entonces no se va a mandar pues, a hablar cualquier cosa solo porque tiene boca, ¿no? Entonces, acá directamente vamos a compartir con ustedes para que escuchen, de parte del abogado, del doctor, eh, cómo él te muestra y te menciona todo lo que estamos leyendo ahora, y gracias, gracias acá, por el yape, a Juan Acho, hermano, muchas gracias, y Prudencio Quispe, gracias, hermanos, muchas gracias. Escuchemos, escuchemos esto. En primer lugar, agradecer la solidaridad y las múltiples llamadas de los peruanos, que somos hombres de trabajo y hombre de buena fe, y que en el extranjero nos sacamos el hombro, trabajamos por nuestra familia, por nuestro país, pero siempre tenemos en cuenta nuestro querida patria. Un saludo a todos los peruanos en Washington, en Estados Unidos, en Suecia, en España, en Japón, a todos ellos, decirle y agradecerle su solidaridad, su humildad, su don de gente y que como peruanos siempre nos sentimos unidos y agradecidos con ellos, sus palabras, sus gestos y ante todos los problemas que habían, una palmada en el hombro o una voz de aliento siempre hacían que todo esto se haga polvo. Estamos en buen camino, amigos bautista, amigos de Perú en el mundo peruanos y la ONU y la OEA le han dado la razón al señor Pedro Castillo Terrones y él tiene que ser repuesto en su cargo anterior y se tiene que darse la libertad yo les doy un agradecimiento a todos los peruanos en el extranjero sigo siendo peruano y a pesar de la lejanía y las entrañas cuando escuchamos un vals o una canción contigo Perú, las lágrimas salen de nuestros ojos porque sabemos que nuestra familia está aquí en Perú y también nuestros recuerdos. Un saludo y agradecimiento a todos los peruanos que están en el mundo. Hago también extensivo todos los saludos a las comunidades peruanas en el exterior, aquí en América del Sur, en Argentina, en donde han habido múltiples plantones apoyando al presidente Pedro Castillo Terrones en Estados Unidos, ahora últimamente en Europa, en los países de Italia, España y Ginebra. Eh, a las grandes comunidades peruanas que residen en los estados de Nueva York, Washington, en Miami, Florida, todos ellos también nuestros saludos y apoyos solidarios que tenemos ante nosotros, ante nuestras autoridades de cancillería. Entonces, informamos y agradecemos la participación del doctor Eduardo Pachas a hacer inclusiva por la vía de ecosistema, la información. Dígame algún... Sí, eh, también este, hay una pregunta aquí de, de los internautas, doctor Eduardo Pachas, referente... ¿a cómo quedaría estos procesos que están en andamiento y que inclusive ayer usted participó en la apelación de la, ante la Sala Penal Suprema de la cuestión previa? Mire, en la Constitución Política del Estado habla de los delitos presidenciales en el periodo de su presidencia. Si el presidente Castillo regresa como está ordenando la ONU y la OEA, y vuelve a ser presidente de la república como lo está ordenando, y lo hemos pedido la ONU y la OEA, eh, él solamente puede ser procesado por cinco delitos. Cierre el congreso, no impedir las elecciones, no impedir el, el funcionamiento del juez nacional de elecciones, eh, irse del país y no regresar. Eh, entonces, esos son los delitos que pueden solamente ser procesado. No están incluidos los delitos de corrupción. Por tanto, si la ONU y la OEA ordenan que se haga el antejuicio y que si no se realiza eso, el presidente tiene que volver a su estado anterior, los casos de corrupción no son delitos presidenciables. Por tanto, se quedarían en inmunidad absoluta. Este problema de que el presidente Castillo eh, se le puso 36 meses por casos de corrupción por crimen organizado, crimen organizado tampoco es un delito presidencial. Eso está señalado en el artículo 117 de la Constitución. En rigor y en palabras simples, el presidente Castillo regresa a ser presidente y se deja sin efecto la detención por 36 meses por tema de crimen organizado, tráfico de influencias o colusión. No tendría más sentido seguir porque no son delitos presidenciables estos tres y el presidente sí o sí tendría que regresar además que es un mandato de un órgano internacional, y estas son buenas noticias para el presidente Castillo. Muy agradecido, doctor Eduardo Parchas Palacios, éxitos, y nos ha informado esta noche en exclusiva de que el informe y recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU Recomiendan al Estado peruano la restitución en el cargo al presidente Pedro Castillo Terrones. Muy buenas noches. Gracias. Respecto, Víctor, eh, simplemente sí, gracias doctor. A los peruanos que hoy más que nunca tenemos que estar unidos todos juntos. Gracias, Víctor, por la atención. A buenas usted. Manos. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Disculpen, disculpen, disculpen. Bueno, hermanos, les decía, eh, ya para cerrar, todo esto no es solamente por el equipo de abogados, ellos están cumpliendo una labor magnífica, felicitable, laudable, excelente, ¿no? El, el doctor, eh, desde Guillermo Olivera Díaz, incluso como asesor, como apoyo, el Walter este, Ayala, Pachas, eh, hermanos, esto es todos, ¿no? El 7 de diciembre, el mismo día, quienes estuvieron en la calle, pues, no? están los, los peruanos conscientes, patriotas, solidarios, la prensa alternativa, está Timoteo Cutipo, hemos estado en la Macrosur, la prensa regional, la prensa de provincia, la prensa ciudadana, los, los hermanos de primera línea, los desactivadores de bomba, los hermanos también que han estado apoyando pues, este, en el tema de la salud, ¿no? que han ido igual, este, como, como las brigadas de salud que han estado en las calles, los frentes de defensa, los comités regionales, los vasos de leche, los comedores populares, las organizaciones civiles, las rondas campesinas. Hermanos, esto es todos, todos, todos, todos, todos han aportado como ha debido de hacerse. ¿Saben lo que es estar en las calles un día, una semana, un mes, dos meses, tres meses contra toda la prensa que te ruquea, contra el Ministerio Público que persigue, contra una policía que se ha aportado de manera criminal ¿No? con todos este, este, estos, estos canales y periodísticos que han estado tildando de vándalo, terruco, que han estado haciendo persecución, que han estado deteniendo indiscriminadamente a cualquiera, arbitrariamente. Entonces, hermanos, esto es pues un, un avance en la lucha. Acá no, no estamos diciendo que ya lo logramos, listo. No, no, no. Esto es un ejemplo de que si se puede, si es que se trabaja en conjunto. ¿Y por qué les digo esto? Porque tú miras, pero, Pavel, a ver, a ver, ¿cuál conjunto? Si acaba la ONU lo que está haciendo es hacer caso a, digamos, eh, eh, la presión legal que se ha hecho. No, no, pues, pero esa presión legal no hubiera tenido una justificación o un apoyo o legítim con el término, legitimidad, si no hubiera habido la calle, pues. Si no hubiera estado en la calle. Que esto es el asunto. Y, y bueno, ¿sabes qué? Solamente para irme, quiero dejar constancia de esto, porque es un documento, como decimos, exclusivo. No lo vas a encontrar en ninguna parte en la red. No lo han subido todavía. Acá nosotros lo tenemos. Pero quiero que veas esto, o sea, el, el, el, lo que la ONU dice, no, ¿saben qué? Ustedes, Estado peruano suscrito ¿no? a este pacto internacional, han desobedecido pues lo que la ONU ha quedado acordado. No, no, acá la contextualización de lo que dice la ONU tiene que ver con las luchas. O sea, la ONU te dice, estoy presionando Estado peruano por la gente en la calle. Tú me dices, ya, pues que o sea, ahora la ONU... No, no es que sea popular, no es que esté a favor de los intereses de la gran mayoría y peor aún de los latinoamericanos, pues no. ¿Tú crees que en Francia iban a aguantar que se maten a 70 y dejen heridos a más de 2.000? Eso pasa acá en el Perú nada más. Pero lo que voy es esto, miren. Miren lo que dice el artículo 36. Tómale, tómale foto para que lo, lo, lo publiques. El comité, el comité de Derechos Humanos de la ONU se muestra preocupado por la crisis política. ¿Ves? ¿Ves cómo te lo contextualiza? por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde el 7 de diciembre que provocaron el relevo en la presidencia de la república con el consiguiente clima de polarización que vive el país y del que son reflejo las manifestaciones de las cuales se ha hablado pues, en todo este informe. ¿no? En concreto, el comité le preocupa que en el desarrollo de vacarle al presidente no se han respetado los derechos. Ahí está, hermanos. Si a la ONU le ha importado esto de Pedro Castillo, es por la gente en la calle. Nada más que decir, sobre el pueblo, sobre el pueblo. Seguimos en la lucha, hermanos, a continuar, que se viene con fuerza. Ahora, ¿cuándo la, o, la, la ONU va a entregarle el documento a más tardar el domingo lunes, ha dicho el doctor Pachas. El domingo lunes, con un informe más contundente, y que eso sí va a ser público a nivel mundial, la ONU le va a presionar al Estado peruano para que cumpla. Ya veremos qué pasa. Seguimos en la lucha, nos vemos en las calles, mis hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Y recuerden, pues, que no tenemos nada que perder, salvo las cadenas. Tenemos, en cambio, todo un mundo que ganar. Así que, como decía el hermano maestro Amauta, José Carlos Marieta y la Chira, a peruanizar el Perú, hermanos.